Chicos, estoy perdido 40 grados 50 grados 50 grados, perdido sin agua Ya he vacío las botellas No tengo nada, nada que echarme a la boca ¡Ah! Bueno, la verdad es que Estoy ya súper contento Yo creo que se me ve Súper, súper contento Porque mi mujer ha cogido vacaciones Y por fin puedo salir De día por la mañana, a la montaña Ahí está la clave Ahí está la clave, tíos Pues siempre tenía que estar a las 12 de la noche Por ahí haciendo carretera Podía salir si sí que salió algún día He grabado algo, ya veremos Lo que pues es que como las grabaciones quedan tan mal A veces digo, es que queda súper oscuro Todo de noche, es una mierda Y entonces, eh, muchos vídeos Pues eh, se quedan sin En sin realidad, sin editar, sin subir Grabo, pero luego digo, hostia, es que no queda bien No me dé, no... ¿Cómo se dice? El canal no merece esa poca calidad De vídeo, ¿vale? Así que, bueno, como ya estoy grabando hoy Pues esos vídeos quedarán en el tintero por ahí Quedarán olvidados Y eh, grabaremos por lo menos Hoy, que es de día Y al menos se ve normal Ya hay visión normal es Ya que menos, ¿no? Bueno, pues en la casa abandonada Que hay, que hay siempre Y ya está, hemos salido hace poquito Caco, caminar, correr para calentar el tendón sobre todo eso para calentarlo para que vaya eh, cogiendo digamos bueno sí que se caliente al final un poquito para luego el trabajo que le vamos a pedir hoy vamos a hacer si sí, saco unos 24 más o menos eh, que es la ruta que preveo que es ir hasta eh, no llega al castel sino a, ah, no llega ah no no si subo el castel eh, sería unos 19 20 19 20 no no me he liado 19 20 creo que salen ah, ya veremos hasta lo alto de la loma un sitio que está bien y, y ya está estamos en fase de recuperación recuperación al final, bueno, la semana pasada salí tres días, no, cuatro me parece quería haber salido cinco, creo que salí cuatro lesiones, unos 15 kilómetros de media más o menos, lentos flojitos y, y ya está, recuperando las lesiones poquito a poco al final pues vamos a darle eso, trabajito Trabajo, descanso, trabajo, descanso. Pero trabajo suave. Tratamiento suave, sin apretar. En teoría ya no lo vamos a romper. Si es que ya no lo vamos a romper, ya está eso más que soldado. Ahora lo que hace falta es darle trabajo para que él vuelva, digamos, a... No romperse, pero que vuelva, digamos, a, a tener ese esa distensión. O, digamos, esa necesita esa largura. Porque él cuando... Curalmente, digamos, cuando te has soldado o has hecho callo, eso se hace de una manera, pero si luego tú de eso lo has, como diría, lo has curado andando solo, sin correr, que yo es un poco el fallo que he cometido, que es, he corrido, he corrido, pero poquito, muy poquito, he corrido menos de la cuenta de lo que tenía que haber hecho mientras me he recuperado de eso, porque nunca lo tienes claro, nunca tienes claro realmente lo que, lo que tienes y cómo lo tienes que curar. Entonces siempre vas de precavido, y bueno, ya se lo comentaba un corredor ayer por el chat que, bueno, me he pasado de precavido pero bueno, lo único que hemos perdido es tiempo bueno, podemos perder tiempo, ya está tampoco es tan grave, ahora, ¿qué nos costará? pues que estaremos un tiempo que nos dolerá un poquito durante las sesiones, nos dolerá nos pasará factura y que nos dolerá hasta que consigamos hacerlo de nuevo al trabajo es lo que hay nadie sale perfecto nadie sale enseñado así que Prueba y error Prueba y error Bueno, pues ya está Vamos a correr un poquillo lo sigo grabando Pero ya digo Sesión súper contento Da igual lo que salga Da igual lo que salga Da igual que haga Hace bastante calor Son las 12 menos algo Hace bastante calor Pero me da lo mismo Me da lo mismo Como dice mujer Dice es que Al final Te vas con el calor Digo, si es que Estoy acostumbrado Me da lo mismo El calor ya Digo, ahora ya a las cerca A las 12 ya da lo mismo que salgas A las 12 que salgas a la 1 Ya da lo mismo te comes el calor igual, va a ser lo mismo. Pues venga, vamos a a darle ya un poquito de trabajo, poco a poco, y disfrutar, tíos, disfrutar sobre todo. Que chava de menos la montaña, vamos. Bueno, eh, decir que estoy haciendo bici también, ya lo sabéis, pero bueno, como ahora no hago directo, ah, es otra cosa. Directos, ya veréis que no hago. Pero es que al final no puedo conseguir un, un, un horario y mantenerlo os vuelvo locos conclusión si algún día me apetece, alguna noche aunque sea a dos de la mañana pues hago un directo sorpresa pero que sea algo no obligado a tal hora porque es imposible mantenerlo yo vuelvo locos, entonces no vale la pena creo yo me he tenido que traer de asfalto porque... Tengo algunos tramos y claro, lo que quiero es que haya muy buena amortiguación. Entonces no quería traerme las... ni las... ni las hierro porque las tengo reservadas ya para carreras porque ya tienen casi 800 kilómetros. No las quiero ya gastar, las quiero dejar para... Tengo tal carrera para la carrera. Pues si me obliga a cambiarme las zapatillas. Entonces la hierro para distancias largas. Las Ultra Pro ya tienen 400 o 500 también que son las que me hubiera traído hoy, pero como tenía tramos, un pequeño tramo de asfalto y tal, y son un poco duras para el asfalto, digo, va, vamos, como no vamos a hacer nada técnico, pues me llevo las la Mizuno última 11, que las han subido de precio, qué cabrones. No digo por Mizuno, digo en las tiendas, las han subido, se habían bajado, estaban a 100 pues la han subido a 114 otra vez tío, ¿cómo? ¿por qué? porque estamos, eh, supongo, en eh, agosto julio-agosto y dirá, agosto, ahora la gente todavía se compra, pasaría vacaciones o tal, y los tíos las han vuelto a subir, cuando la última que hay ahora es la 12 y la 11 tendría que ir bajando, no subiendo de precio, pues la han vuelto a subir supongo que por eso, eso oferta y demanda, oferta y demanda Solo como Mindolo. Allí, un día bajaba yo, bajaba de ahí con la bici, siempre me encuentro los jabalíes con la bici, no sé cómo lo hago. Bueno, pues bajaba y un jabalí estaba allí, donde esa casetilla, eso que se ve, un poco más para abajo, y lo veo que sube corriendo para arriba, a cruzar el camino. ¿Por qué? Porque se supone que lo que veía era como diciendo mi zona de resguardo está allá al lado, en el otro lado. Entonces él dijo, aunque viene por aquí el tío Yo corro más, sube corriendo cruza carretera y se va para allá Sí, sí, yo cuando lo vi que subía Que era bastante grande, bastante, era bastante grande Y subía para arriba Ya dije, párate, déjalo que pase No lo vi cruzar, porque cruzaría por la curva Y cruzaría para allá Y luego ya pasé yo Pero es eso, que el pobre En vez de decir, me voy más lejos No, no, él dijo, me voy a mi zona de resguardo Que era cruzarse a mí Cruzarse conmigo son muy buenos los jabalíes de verdad, yo creo que tienen, la gente le tiene más miedo y yo soy el primero que le tenía más miedo antes, que ahora mucho menos ahora, porque ya me he encontrado con unos cuantos, los he grabado a veces lo he visto por ahí grabados y realmente das cuenta de que es un animal, que tienes que fastidiarlo mucho, dejarlo muy encerrado agobiarle mucho para que te ataque, si tú no vas a, a por sus crías ni haces nada raro es un animal, como todos que los pobres corren del hombre, si el hombre somos la peste más grande que hay. El problema somos nosotros, no son ellos. Ellos llevan aquí, en esta montaña, pues tú dime si no llevarían ellos siglos y siglos y miles de años antes de que un tonto como yo pasara por aquí con la bici. El consejillo que se me ha olvidado antes, es pasarlo a mundo Trail para cuando vayáis entrando con calor. El primer consejo es no entregar sobre asfalto, porque el asfalto, esto, Está, no quema, se puede aguantar la mano, pero es un calor que te está viniendo de abajo para arriba. Por lo tanto, el aire que respiras tú está más caluroso. Si tú vas por la montaña, cambia totalmente. En la, en la tierra no está tan quemando. Entonces es muy, muy diferente correr a pleno sol con calor, o sea, con asfalto, que correr a pleno sol por montaña de tierra. Cambia totalmente la temperatura. Aquí te viene por arriba y por abajo. Te tú estás al horno a doble, a los dos lados, a los dos fuegos, ¿vale? Y cambio la montaña solo por arriba. Muy importante eso, importantísimo. Lo que se es que se me, va, se me va ocurriendo conforme voy pasando. Como siempre, los vídeos no se preparan, se, se improvisan. Luego, otra cosa, otra cosa. Muy importante. Mirad mundo trail que os he pasado cuatro consejitos y un pe pequeño cabreo, ¿vale? Eh, consejito, si vosotros vais que podéis comer, vais bien, no vais deshidratados. Si veis que no podéis comer, ya cuidado porque empezáis a ir cortos de agua, cortos, digamos, hídricamente, no vais del todo bien, vais justos, ¿vale? Tened siempre eso en cuenta, tú estás corriendo con calor, y puedes comer de vez en cuando algún dátil o algún orejón, no digo barrita, ojo, nada de barrita. A tomar por culo las barritas cuando haga calor, ¿eh? Porque de verdad, las barritas es lo peor que hay para la digestión, para el calor. Necesitan mucha agua, no van bien, ¿vale? Eso es, cuidado con las barritas. Las barritas van bien para frío, para bici, es diferente. Pero no para correr, barritas, Tienen que ser barritas aquella que hay, que no es seca, aquellas que son, que imitan... Simulan una gelatina, esas sí podríais tomarlas porque son más frescas. Están más agua pero la típica barrita de cereal, esa no, ¿eh? ¿Vale? Por favor, hacerme caso. Con calor extremo, no. ¿Vale? Entonces, cuando tú vas corriendo y tú ves que puedes tener sensación de hambre y puedes comer, me he comido medio orejón solo, para hacer muy poca digestión, para deshidratar poco, ¿vale? Cuando tú veas que puedes comer, vas bien hídricamente. Si tú ves que no te apetece nada de comer, que no podrías comer nada, ya vas justo de agua. Tienes que procurar beber más agua, más isotónico. Simplemente es eso, cuando tú veas que ya no admites comida, iremos con isotónico solo. Y agua. ¿Vale? Mientras vayáis bien, que no vayáis deshidratados, podréis alimentaros con un poquito de dátil orejón, alguna cosita así, medio fresca, medio natural, ¿vale? No mierdas, natural. Y y podréis ir bien y lo bueno es que mientras podéis comer la energía la llevaréis bien una vez que llevamos tanto calor que no podemos comer la energía empieza a ir ya más justa porque solo podemos mantenernos con isotónica y agua porque gel tampoco te va a entrar si no te entra un trozador o un dátil no te va a entrar un gel te va a entrar a costa de deshidratarte vamos entonces mejor no tomarlo tenerlo en cuenta eso, vale? Fases, antes de que haga mucho calor si te admite comida, ir comiendo de vez en cuando, cada 20 minutos. Mantendré la energía bien y rendiréis todo el entreno o toda la carrera. A partir de que hace mucha calor, ya veréis que no admite comida, cuidado, ya tenéis que ir con isotónicas. Y la isotónica sí que entra muchísimo y la podéis mantener bastante bien, no hacerla muy espesa, la podéis mantener bastante bien y con eso vais a ir tirando, vais a ir subsistiendo en la carrera. En la carrera o en el entreno, ¿vale? Ya está, pequeños consejos, pero es eso. Si ves que vas pudiendo a comer como yo, vamos bien y hace calor, ¿eh? pero vamos nivelados todavía. Todavía vamos nivelados porque el cuerpo medio nos admite comida y nos la pide, ¿vale? Ahora orejón, poquito de agua. No isotónico, orejón agua, ¿vale? Cuando ya no metemos nada, isotónico, ¿vale? Bueno, ya casi llevamos 10 kilómetros 9,85 Así que ya 20 Eso está muy bien, ¿eh? Ya sé que hay mucha gente que no le gusta Hacer la ruta de vuelta Pero yo no lo entiendo, ¿verdad? A mí me gustan porque Vas Has llegado Y ya te falta volver a casa Yo por lo menos psicológicamente me gusta mucho más Que dar un rodeo Pero bueno, cada uno a su manera Nos falta la parte de Un poco ya un poco con él, se me queja ¿eh? el trasto este, se me queja Hay que ir con cuidado despacito lo que nos va a joder no son los kilómetros en este caso, sino la velocidad, el impacto entonces flojitos y ya está, iremos a la loma no voy a hacer más porque si paso de la loma ya creo que queda unos cuatro al castillo ya se han hecho más, es abusar y mañana me han retado un duelo, Tony y el camino ¿no? la broma. Pero bueno, me han dicho que sí quiere ir a Montserrat. ¿Cómo les digo a mis dos amigos del alma que no? Ahora que me ven, un abrazo para los dos. ¿Cómo les digo que no? Vamos para allá. Me lo daremos todo. Todo cayendo rodando por las piedras. A ver, a ver cómo va el día. Digo, entonces, va bien que hoy haga esto, porque Montserrat muchísimo más duro, 100 veces porque mucho es nivel y mucha piedra, pero depende por dónde vayamos pero es que hay que darle espabilamiento a la pierna al pie, si no si mañana nos metemos directamente con todo lo que es Montserrat estando hoy parados y sábado domingo que no he entrenado porque ahora ya la norma es sábado y domingo no entrenar hacer de lunes a viernes todos los entrenos de bici, de correr y hasta donde se llegue sábado domingo libre porque tengo faena de corredores de entrenos y faena de casa más si tienes que ir a comprar pues en fin, una locura, entonces meter y encajar como antes, encajar una tira de 6 horas pues cada vez cada vez está más complicado así que de momento vamos haciendo así, lunes a viernes entrenamos lo que haga falta y sábado y domingo dos días de descanso para las piernas que también van bien ...y aprovechar de hacer cosas... faenas que tiene uno pendiente... ...graba, graba... ...sí, ahora sí... ...está dando problema la GoPro... ...la toma anterior no sirve... ...bueno pues... ...hacemos un poquito andar... ...porque los gemelos también se quejan... ...no están acostumbrados a esta distancia... ...te pinchan un poco... ...entonces hay que darle... ...su oportunidad para que se limpien un poquito... ...entonces por eso andamos un poquito... ...vale... ...un poquito andando... Para que se limpien. Y a vez en cuando, pues vamos corriendo en subida hasta llegar a lo más. Y ya está. Estamos gastando un resconte, de momento llevamos, a unos 10 kilómetros. Y luego, cuando llegue arriba, será la mitad del recorrido, 11-12 kilómetros. Pues enseño cómo vamos de agua isotónica, ¿vale? Más o menos habremos gastado la mitad de lo que llevamos, un poquito menos quizás. Bueno, estamos solo alto. 11,4 casi. 11,400 más o menos. 22, 23 kilómetros casi. Habría que tirar hacia el depósito. Luego el castel Desde aquí no se ve, pero estaría por ahí detrás. Allí se ve, me parece. A lo lejos. ya está. Por aquí tenemos pues, los campos de siempre. San Miguel del Fay para allá. Punto de no retorno. Punto de no retorno. Es una referencia... Años, hace años que uso esta referencia Para tiempo, para cosas Bueno, recuento de daños Venga Isotónica De 350 Me quedan 200 más o menos Un pelín menos 165, vamos a poner la mitad de isotónica, que es lo que más he gastado De agua, que solo la gasto Cuando toco orejón bueno, ah, pues engaña, engaña, sí, sí Pues igual o menos pues Pensaba que había gastado más isotónica que agua Pues engaña, engaña Habrá 150 No llega un vaso ¿eh? Eso para hacer 11 kilómetros más o menos Hemos gastado, pues eso, lo que veis y... Orejones, me quedan dos Me he traído tres Uno de arrancada y dos para el camino O sea, uno de arrancada Y tres para el camino Me quedan dos Me he comido uno en dos partes Gel que no he gastado, hace demasiada calor, no necesito no momento, voy apañando con los orejones tal y cual y pues, voy tirando. Aquí yo que no está no está ni, ni tocado, que lo voy recargando yo. Mira, vamos a meterle un poco, aunque nos deshidrataremos un poco, pero muy poquito. Enseñarle la puntita. Ya está, por dar un pequeño aliciente, ya que lo tenemos en la mano, que está bueno. Pues ya está, nos vamos para abajo. Y aquí dejamos. El vamos a hacer los vídeos cortos sin tonterías en principio llevamos unos 300 positivos 300 y algo a ver si me voy a mover faltará para llegar a casa muy poquito más sale un poco positivo en esta ruta 310 vamos a poner 400 ah bueno hay una subida 400 y algo positivo saldrá en la sesión unos 22-23 kilómetros cerramos vídeo, que no son muy largos que echarlo, que no veas hasta la próxima, mañana si puedo grabo Montserrat Por el camino del Tony, a ver cómo se nos da Venga, hasta luego Corra recta, como el subasti